Hola, buenos días a toda la audiencia de CNCTV. ¿saben dónde me encuentro hoy? Pues en la Plaza de la Patria de Bayamo, lugar de histórica significación. Hoy, desde acá, desde el Bosque Martiano, yo quiero contarles detalles curiosos de la vida de José Martín. El legado de José Martí para los cubanos siempre estará vigente. No hará falta una fecha específica para llamarlo maestro o apóstol. Los epítetos serán innumerables y nunca vestirán su figura. José Julián Martí Pérez nació en La Habana el 28 de enero de 1853, hijo de españoles, cubano por derecho y sentir. Revolucionario, auténtico y solidario, figuran entre sus muchas características. No nació para empuñar un machete, pero sí para alumbrar una guerra con ideas precisas, la del 95, ganada por los mambises y frustrada por los españoles. Al referirse al más universal de los cubanos, Eusebio Leal, historiador de La Habana, expresó, fue un hombre capaz de la pasión enamorado de la mujer. Murió a los 42 años, le faltó tiempo para amar y vivir conoció a Carmen Sayas Bazán, su esposa y madre de su único hijo, José Francisco, en el exilio. Allí, consumó gran parte de su obra escrita. El 19 de mayo de 1895 recibió tres disparos por el frente, derecha e izquierda. Aún es una incógnita si el disparo que recibió de frente lo recibió sobre el pecho o si fue el guía cubano de la columna española quien lo remató cuando se encontraba agonizante en tierra. Escribió, yo quiero cuando me muera sin patria, pero sin amo, tener en mi tumba un ramo de flores y una bandera. A pesar del recorrido propio de los años, las diferentes ideologías y los gobiernos, Martí continúa siendo el más universal de los cubanos. Sus ideas no han cambiado. El respeto que cada cubano debe sentir por él no tiene precio alguno. Porque las ideas no se matan, no se manchan. Las ideas se conservan para siempre.